Hola amigos de YouTube, aquí su amigo Ash TV Full Premium con un nuevo video. En esta ocasión les vengo con el top número 4 de películas de terror. La primera es La Casa de Terror, la segunda, La Invasión, la tercera, El Experimento, la cuarta, Sky Lane, la quinta, Cura Siniestra, la sexta, La Autosia de Janet Dawn, la séptima, Anabela, La Saga Completa, Oscura Separación, la saga Mastanza o Masacre de Texas, la saga Conjuro y la película La Huérfana.